Oh, hola, hola, buenas a contando un día más de la taberna. y hoy volvemos con Evil Genius Nuestro capítulo número 22 en el que vamos a proponernos Conseguir de una vez derrotar a Hubei, que tiene que estar al caer Mejorar, bueno, están las investigaciones, estamos en ello Y a ver si podemos desestabilizar alguna de las otras eh, provincias principales Así que vamos a darle caña ya Uh, uh, uh, vale, ahí viene videojubeis, ¿dónde está este señor? ¿Seguridad? ¿Cómo está Iván? Vamos a cargarnos a este. este. este los que los deserten... Vale, Venga, y este también. Todo el mundo trabajar. Vale. Iván y Jolín, ¿dónde está esto? Como que se me a todo el mundo? ¿Estás es por bueno? No. Miedo me da a encontrarme a juguete. ¿eh? A ¿Sí? a tío. se supone que tiene que estar al caer. Que ya pasó esto en el capítulo pasado. Pero a ni a está a ni a se, se les espera. A y bueno, los que están disertando, pues como Esto Estos tan, No, no. Bueno, a les espera le bastante el motivo a nada Está disertando un minión, poco que tendrán sus es motivos. Es oh, los técnicos minión, aquí trabajando. Es vale, vale, vale, vale. Ok, ¿qué más tenemos? A Dios mío. Solo escucho que ese aviso. A a es vale, podemos poner aquí de nuevo. A es Energía, es sí, sí, objetos. La centrifugadora, Perfecto. Oh, ¿por qué? Ah, vale. Hay que moverla un pelín más. Vale, confirmamos. Ahora sí, perfecto. Vale, a ver si podemos limpiar esta zona rápidamente. Training has stalled. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en el entrenamiento? Uh, Cuidado. Vale. Vale, vale. Ok, ya estamos. Pues oye, todo correcto, pero a Fuway no lo vimos, ¿eh? Ha llegado un grupo de investigadores. Vale. A esta gente hay que localizarla. Uh, aquí viene Juvei. Uh, uh, uh, vale. Hubei es capaz de esquivar otros ataques de modo que activa la alerta roja para hacerlo vulnerable, ojo. Vale. Y ahora sí que lo podemos pillar. Oh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto fuego? ¿Será por extintores? Ven ahí a los extintores. Eh, vamos a tocarnos a gente. El racuda va a mostrarnoslo para acá. Está claro, está todo el mundo apagando fuegos no hay nadie atacando vale, los extinguidos uuuu uh, uh, quien más hay uuuu es que es que tenemos este super agente y se nos ha colado aquí de grande uh. Eh... Dale al revolver, hijo cargamos a Juvey ya... Vale, maravilloso Soy un viento letal en frente a mí, pero los objetivos... A ver, parad, ¿qué pasa aquí? Obtener recompensa Vale, ya nos hemos cargado a Hubei ¿Se nos acaba ese hilo? Vale, eso lo hemos terminado no me digas que ahora bien esta señor también. Uy, oh, oh. Yo pensando que nos iba a ayudar. Vale. Bueno, ok. Ahora nos planteamos a ver qué, qué necesitamos y cómo lo movemos. Vale, ¿podemos parar la alerta roja? Venga, venga, venga. A reparar aquí con los extintores. Uf. Uf, uf, uf, uf, uf, Vale, tremendo follón. Vale, ha llegado un grupo de superagentes agentes. Otro. Vale. Vale, a ver si podemos tú... ¿Eh? capturar ¿Hm? esta ¿Eh? gente. Que siempre está bien. Vale, una vez tengamos esto más o menos controladito, nos vamos a mapa con un. Uh, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, hay alguien que se intenta escapar. Vale, hasta nos lo podemos escoltar aquí. Vale, informes. Y tenemos hasta este aquí, hasta este aquí, esto aquí. Vale, y vamos liberando celdas. Me gusta. Objectif? No, objetivo opcional. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Opcional. Entrena guardias. Permanece en alta roja. Vale. Claro, ya no tenemos objetivo secundario. ¿Quién caza al cazador? Claro, y este es otro... No, es que esto no... Pfff. ¡Wow! ¿Y no lo tenemos. No, yo pensé que este señor se nos unía a nosotros. Todo mal. Vale, vamos a meter extintores mientras pensamos qué hacemos, porque vaya... tela. ¿Vale? Bueno, aunque aquí son un poco inútiles, la verdad. Vale, confirmamos. Vale, vámonos. Bueno, en verdad deberíamos gastar dinero. Reduce, elimina la tensión poco a poco. No podemos hacer una que sea... Elimina la tensión. A súper rápido, 30 informes. Nada, no sacamos tantos informes. Esta ni tan mala de estabilizar Junque. Vamos a mandar esta. Ah, bueno. Vale, después de esa Vale, aquí tenemos la de 5 guardias. Está bien. Mm -mm -mm. Combustible para el fin del mundo, me da igual Patriota Pues ni tan mal Vale, vamos a destabilizar Patriota Vamos a por ellos A ver qué nos tiene que ofrecer Vale, aquí que más tenemos Nada Nada No, es que literalmente ya vamos A peñar. Vale, no Uh, uh, uh, aquí que hay. Resolver amenaza. Vale, estamos la... Finiquitamos rápido. Solicitudes pendientes. Dos. Ah, vale, bueno, esto es lo que hemos enviado nosotros. Vale, vale, vale, vale, vale. A ver qué hay por ahí en medio. No... Nuestra ronda. No, estamos haciendo nuestra ronda. A ver qué hay, qué no hay. Es que si ese combustible el fin del mundo una vez. Ya lo tienes para que... O te vale para bien poco, la verdad. No, no, no. Vale. Ojo, esto está aquí. No, bueno, no a dejar eso. Seis mercenarios ahí. Uh, vale, vamos a mandar propagandistas porque estos literalmente no son para nada y por lo menos reducimos la tensión ahí en esa zona. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, con esto sacamos 5 botones, me gusta, 15.000. Vale, vamos a volver a la base. es que estábamos con el tiempo caro. Claro, no, con eso, con razón. Vale. I must break you. Uy. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Alerta. Todo el mundo al comadre. Ah, estamos en la a ah, estos los capturamos Los capturamos Los capturamos ¿Qué más? Los capturamos Ah, porque hay tanta gente aquí Eh, vale ¿No? Vamos a quedarnos A nuestros aquí, vale darle caña y a... ¿Se va a mira, No, ya no, no, no, no, no, no, deberíamos ¿Será por si nah, no, mira, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo no, con Vale, Kiran, mira que estás bien. Vale, vale, vale. Vamos vale. a sacarla de aquí y vamos a traernos aquí a él y dónde está. Oh, oh, oh, oh, oh. una bueno, muchísima peña. Vale, la Olga oh, la tiene que ser no, no, Rey, como se te pide un tiro a la ¿eh? si no, no, Y vale, tú aquí Tú aquí <tose> Venga, vamos. Iván, entró aquí. Ostras, vale, vale, vale. Tú a tu, a tu a tu. base. Vale, esto ya lo podemos quitar, ¿no? Sí, pues hombre, están todos aquí dándose de leches. Vale, ok, pues vamos a ir gestionando a todos los que tengamos que sacarnos de aquí. Nos los sacamos. Vale, lavado de cerebros, otro de lavado de cerebro Vale, bueno Jubei, entonces ya nos lo hemos eliminado Vale, a ver si podemos meter a Olga en una de esas, es que es lo único que puedo sacar por ahí Vale, vamos a ir a por ello La superagente Olga Atómica, empieza capítulo secundario Ha podido salir de la nada, en sus orígenes a ver si hay punto débil de que vamos a Vale Quizás te sorprendan. Saber que no tan Roma como tú no va a poder hacerle nada en operación. ¿Una bala es Roma? ¿No? de hecho mis balas, ya Les han hecho cosas a los malos estos Hostia, te contaré. Nos han reventado en el betis. Vale. Vale. Asegura ser imparable, pero todo el mundo tiene puntos débiles. Va siendo hora de encontrar los suyos. Vale, bueno, pues veremos. A ver qué cositas hay por ahí. Vale, ok, teniendo eso en cuenta, a ver, vamos a meter a todo el mundo en, en celdas. Vale, vamos a bajar el piso 3. Porque aquí tenemos cositas por hacer y podemos coger. Al piso 3, no. Al piso 2, no, al piso 1. Efectivamente, en el piso 1 aquí tenemos bastante, bastante, bastante que poder mover. Si no me equivoco, vale, vamos a hacer aquí. Vale, vamos a tirar pasillo. Aquí. Estupendo. Vale, esto lo vamos a reubicar en esta zona. Ahí está, es perfecto. Vale. Bueno, de hecho la podemos poner aquí Maravilloso Vale, y ahora vamos a meter aquí Un pequeño dormitorio Como siempre Uno, dos, tres, cuatro Vale, y a partir de aquí ya Construimos Vale, que no quiero O sea, no quiero ni Ni taquillas aquí Literal nada más para dormir Vale, perfecto Para que la gente tenga aquí un poquito de descanso Y poco más Vamos a meter la puerta Y listo Ahora además vamos a meter Zona de comedor, cafetería Vale, como aquí tenemos bastantes técnicos Ah, no, no, no Uy, ¿dónde está? Aquí, comedor Vale Vamos a hacer sala de comedor Justo aquí Continúa esta Vale 5, vale, pues esta va a ser de 4. Esto es. Y aquí vamos a tirar lo máximo posible. Vale, vamos a hacer un comedor ancho. Eso es. Vamos a ganar también este trozo de terreno. Perfecto. Porque esto ya no podemos. Vale. Y vamos a meter aquí pasillo. Vale. Ok. Hemos ganado otro trocito. Vale. Aquí vamos a meter una puerta. Esta que tenga... Vale, ¿Y qué vamos a poner aquí? Restaurante de sus Es automático, ¿no? Sí, este este es el ser automático. Vale, vamos a ponerlo aquí en este rincón. Sí, nada más entrar en la puerta. El tradicional esbirros de fuerza. Esbirros de engaño. Bueno, vamos a meter aquí uno... Es que otro de sushi es lo mejor Vale, vamos a meter este de sushi Aquí en esta esquina Vale Y vamos a meter uno aquí de Para esbirros de fuerza Vale Confirmamos Vale, vale, vale Y ya es un, un pequeño improvement ¿no? Ya estamos teniendo aquí Ten cuidado con los agentes más fuertes wow, vale Vale, él y Barracuda se va a descansar. ¿Dónde está Iván? Hijo, date un discursito. Ay, ay, ay. ay, ay. Eso es. No esperaba menos, Iván. Vale, ¿qué otras cosas necesitamos? ¿Cómo, ¿Cómo está yendo la gente ya...? Tenemos que sacar aquí, ¿no? ser. Pues aquí... Y todos los agentes aquí. Hasta hay que limpiarlo a muerte, ¿eh? Vale, bueno, ahora cuando tengamos listo de van, atributos, y ¿qué más? Uh, caras conocidas, aquí está. Artista marcial, Una de refuerza especializada en capturar a los enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Su armadura, daño y capacidad de detección son increíbles. Vale, bueno, entiendo que tendré ahora a, la disposi a mi disposición artistas marciales, ¿no? ¿eh? Objetivos que hemos sacado, opcionales, extintor, vale... Vale, es que tenemos una cantidad de secundarios brutal. A ver si nos podemos limpiarlos de fuerza por lo menos y ya está. Yo con eso, contento. Vale. Vale, vamos al mapa a ver qué podemos hacer por aquí. Siempre hay dineros que poder sacar. Trabajadores. ¿No tenemos trabajadores? Bueno, espera, eso te lo arreglo yo en un momentito. Trabajadores. Contratar, contratar. Dale ahí. Por dinero no será, algo. Vale, perfecto. Aquí tengo, los tengo bloqueados. Pero me encantaría poder reclutarlos de alguna forma. Y en serio. Te, o sea, tengo la necesidad. Es como el, el, el... No sé. Como que me faltan. No lo sé. Me, me, me resulta muy extraño. Muy, muy extraño. ¿Puedo coger y reestructurar esto? Cogería hacer aquí comedor. En plan, ok, esto no se usa para nada. Uf, esto no es maravilloso. Mover, y lo movemos aquí, hasta esta esquina. Que no molesta. Vale. Vale, y aquí metemos roca. Vale. Y metemos aquí esta pared así. Que lo que no de eso se saca de aquí y ya está. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ahora, bueno. Y vamos a meter aquí un tremendo comedor. Objetos. Vale. Oh. Movemos esto aquí. Vale, perfecto. Y vamos a meter aquí un tipo de sala. Un comedor perfecto con su puerta de máxima seguridad. Y siempre tenemos el mismo problema. Es que se nos van... Hay uno. Vale. Mm, mm, mm. Comedor. Objetos. una puerta estas es de máxima seguridad. ¿no? Pues ahora tiene que ser comedor. Me encanta cómo se va repintando el suelo. ¿eh? Conforme cambias de... Vale. Y ahora a ver. Fuerza esbirros de engaño, aquí, aquí vale, vamos a meter uno y vamos a meter dos dos y además vamos a coger aquí y vamos a meter Vale, estas las vamos a cerrar aquí, pero vamos a poner una pequeña zona de dormitorio aquí vale, donde los esbirros puedan dormir ¿Aquí me ocupa menos? Sí, aquí me ocupa menos Vale, perfecto, confirmamos Oye, ni tan mal, eh Ni tan mal, que en verdad todo este espacio te lo puedes aprovechar O sea, lo puedes modificar a tu gusto Y le pones cualquier otra cosa y ya va, eh Pero bueno Vale, vale, vale, vale Bueno, vamos haciendo viajecitos, ni tan mal vale, hemos destabilizado un martillo ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer con Olga en el mapa mundi? eso me parece una buena pregunta o sea, ya no buena, excelente a ver no no, aquí uh, aquí tenemos cinco guardas perfecto, ahí seguimos viajando por esa investigar a Olga atómica cuatro mercenarios y seis botones yo creo que nos la vamos a vamos a mandar esta misión, eh Además son 10 segundos A ver, sí, cada vez que inicie La maquillación, vale Vale, aquí tenemos los 5 botones Rápidamente Aquí tenemos otra de Latónica. Pues Creo que vamos a iniciar Uy, ¿qué, qué investigación tenemos aquí? Ah, bueno, esa otra Vamos a guardar un poquito Y luego la enviamos que no deberíamos tardar mucho tampoco en poder enviarla. Vale, perfecto. Oye, está muy bien. Estamos completando muchísimas misiones. Pero muchísimas. Me gusta mucho. Vale, esta ya está completada. Uy, investigación de la gente X. No vale, vaya. Ya viene para acá. Todo mal. Vale, pues volvemos a la base, porque no sé qué nos puede venir. Opcionales... Bueno, todos en fila aquí limpiando. Maravilloso. Ok, vale. ¿Esto ya estará listo? Perfecto. Vale, pues vamos a sacar informes de los investigadores. Vamos a sacar informes. A criminal vale, los soldados los transformamos. Uh. Las fuerzas de la justicia han confinado... Ah, bueno. Lo deseo. Vale, de energía como vamos. 96, vale, muy bien. Vamos a completar esta investigación, me gusta. Venga, a ver si vamos sacando gente de. las celdas y vamos metiendo al resto. ¿Dónde está el otro señor? ¿Dónde está la otra gente X? Daniel Williams, asesino. Vamos a estar Minion, what minion? Ah, no, es de los nuestros. Digo, ¿qué hace este señor aquí paseando? Vale, yo pensé que era hostia. Me asusta. Claro, que uno ya no sabe. Monjes tenemos? No. Bueno, no en un principio se, se supone que sí, pero. Vale, vale. vale. ¿Qué tenemos por aquí? Buah, es que el ejército de máquinas tragatadas que tenemos es una locura. Vale, esta le vamos a poner... Se tardan más en pasar, pero bueno... Vale... ¿Y dónde tenemos...? Por lo menos, no se ven... Vale, la de cerebros... Uy, tú pues estás muy fresquita... Vale, esta la vamos a pasar por... ...la información... Vale... Vale, vale uh, ¿Qué ocurre? ¿Dónde están los problemas? No los veo No los veo, vale bueno, si no los veo no están Supongo, esto funcionaba así, ¿no? Vale, ok ¿Qué tenemos? Aquí esto que necesitamos, dos, mer dos mercenarios Y solo tenemos uno, vale Bueno, en verdad, es que no nos queda tanto Vale, vale, vale, vale, es que ya hay llega un momento, vale, pues bien, oye, ¿no? estamos lavando muy bien los cerebros, eh, me gusta, eso, y estamos consiguiendo misiones así, súper rápido, con, es que incluso las de, las de Olga las estamos sacando súper bien, vale, esta nos da igual, confirmamos, sí, vale, y nos quitamos a Olga de medio, a ver si ya de una vez por todas, por favor, Vale, esta cual era, destabilizar de Jungle. Va vale. No, no, no. An interrogation has Ojo, vale, vale. Redes es que de nivel 4. Esto es una locura. Vale, perfecto. Eh, vamos al menú de investigación y vemos a ver cómo gestionamos. A ver, ¿qué queremos ahora? Servidor informático. Vale, por no cambiar la centrifugadora no me parece mala señal. Tampoco como, mala idea. En la guarida. Dibujo artístico. Aumenta la moral de los esveros de engaño. Mostrador de seguridad avanzado. Cuantas más pantallas, más cámaras. Vale, o sea, está, está muy bien, ¿eh? Un generador de fusión. Aunque de energía vamos bastante sobrados. Vale, yo creo que vamos a meter este. El mostrador de seguridad avanzado. Porque esto... Todos esos pisos de fuerza. Pff, es que habría que empezar por aquí. Pff, habría que empezar por aquí. Pff, sí, pero es, es bastante caro todo en general. Peaje. El mal en estado puro, viol. Caga fuerte, falsa. Vale. Nada, de conquistar el mundo no tenemos nada. Vale, pues yo creo que vamos a tirar... Genera informes, tú. Eh, vale, pues vamos a meter esto. Que esto, con que lo aguantes... con Entiendo, entiendo que con que lo aguantes... Contra las palomas... Pues esta en verdad debería ser más rápida. Va, vamos a meter esta. La de... Generar informes, que esto nos alijará un montón la faena. Y así podemos. redirigir. Uy, vale. Listo. Vale, no, y no paramos. Tenemos eso y. de nuevo, más investigación. Sí, vale. Esto conforme la gente esté, empieza a estar un poquito ya. Millada en esfuerzos Podemos mirarlos a otro lado Buah, esto perfecto, lo hemos limpiado todo Las trampas están activas, maravilloso ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? Ah, está muy bien Porque tenemos esta otra zona uh, la bola de munición Cuidadito Cuidadito, a ver dónde está esta señora You see that intruder? Catch him. Find that intruder Faltan las cámaras supongo o algo. Faltan cámaras o oh, no entiendo muy bien yo. Es que se ¿Es nos han colado hasta la cortina, ¿no? Uh -huh. uh -huh. Y ahora cuando venga la de demolición nos vamos a reír. Venga, todo el mundo a la cárcel. Todo el mundo atrapado. Lava cerebros. Al interrogatorio. A ti te voy a llevar a lava cerebros. Vale, nada no, es que transformando los recursos que ya tenemos. Ojo, a ver qué tenemos por aquí. Las investigaciones, Oh, una nueva de conquista del mundo. Vale, vamos a empezar esto Research has begun. Vale, vale, vale, vale. vamos a gestionar los bancos de datos ¿Dónde están? Oh, los tengo medio desconectados todos De hecho, me los quité hasta de medio pensando que no los iba a necesitar nunca Vale, vale, vamos a parar esto Vamos a parar esto Vamos a parar esto Vamos a parar esto Y vamos a meter, de hecho, un nuevo banco de datos Aquí No se puede usar Oh, qué mala pata y aquí tampoco. Dios, no tengo hueco. Me quiero morir. No tengo hueco para un banco de datos. Oh, vale, confirmamos. Venga, nos movemos. Hay que ponerse a la de Olga, pero ya. Capítulos secundarios. La era atómica. Vale, esto lo vamos avanzando. Muy bien. Vale, pues hemos conseguido capturar... a. Hemos conseguido meter a los No sé. ¿Cuándo va a llegar la bola de munición Ojo, que aquí está. Vale. Capturamos a gente. Capturamos gente a los gente. Ahí está la gente. Aquí. I found a bug intruder captured. Hunt them down. Venga, vamos. Vale, vale, venga. Your secrets will be your oh, undoing. Este señor también está aquí. Uh, vale, ya nos hemos cargado. Perfecto. Vale, pues vamos a quitar esto de aquí ya. El agente X este está ha venido, no ha venido, se ha presentado, no se ha presentado. Vale, vamos a meter de nuevo la centrifugadora aquí porque esto funciona de vicio. Vale, confirmamos. Además vamos a meter aquí una puerta bien rica y resistente de estas de hierro eso es, confirmamos De hecho, me falta una puerta aquí, que me la han volado también, qué? Todo, mal. Todo mal Todo no mal Están ahí sin trabajo ni nada Vale, exportamos al prisionero este nos vamos a sacar aquí informes este vamos a sacar aquí más informes, vale vale, bueno, pues lavamos cerebros y aquí no se pueda pues, lo metemos a lavar cerebros y ya está lo que no podemos hacer es tener gente aquí para, sin sin oficio ni beneficio vale, oh, vamos a este aquí de... Vale, y yo creo que con esto... A ver, ¿Cómo van nuestros avances en el piso 1? Oye, muy bien, eh. O quiero decir, está pidiendo gente a trabajar. Ni tan mal, creo. No, no está viniendo nadie. Vale. Oye, con este lo teniendo el combustible. No. Destabilizas más. Uy. Vale, resolvemos la amenaza... Vale, perfecto Es que esas de que se Lo Triggereamos para que se una a nuestra causa Es maravilloso Vale, completa el proyecto De investigación, vale Pues vamos a lanzar esta sí, no? sí perfecta Vamos a desestabilizar las más Que son 10 segunditos Y vamos a ir mejorando Otras redes Success. 15.000 Vale, esto podemos mejorarlo ¿A qué nivel ponemos esto? Está a nivel 2 Vale, lo mejoramos a nivel 3 Me parece correctísimo Vale, ¿y qué más, qué más cositas tenemos por ahí? A ver, a ver, a ver Opa, aquí tenemos. Ah, no. Esto es y ya está. Está con mercenarios. Habría que ponerla a trabajar en breves. Elimina toda la densión. Necesitamos ahí propagandistas, ¿eh? Oh, vale, vale. Bueno, de momento bastante bien, ¿eh? O sea, a nivel, tanto a nivel de ingresos como. Uh, uh, uh, uh, uh. me están atacando ¿Cómo? me están atacando Cuidado ahí, vamos mal Corre, hijo Corre hijo No te no estás huyendo, es una retirada Es Eso es Ahora con las mensajes se acabaron todos los males De hecho, vamos a apurarlo es Que toda esta gente van osvalosa Con la anterior Hombre, claro que sí. Vale, perfecto. Vale, pues con esto vamos a cerrar aquí el capítulo de hoy, que hemos adelantado bastante Bueno, vamos a esperarnos porque le queda un 92% Vale, vamos a quitar esto de aquí y que la gente siga trabajando ¡Hola! Claro, es que entran aquí y se... Revientan a todo Cristo ¡Qué masacre más gratuita! Tío. Bueno, esa es un sacrificio que estamos dispuestos a hacer ¿Qué? ¡Vale! ¡Olga Atómica! Ya la tenemos en el punto de mira Investigación completada contrate al hermano de Olga, Víctor Que es patinador artístico Para que actúe para tus esbirros destacados en Vladivostok Y por supuesto asegúrate de que Olga la Atómica Se entera de quién financia el espectáculo ¡Ojo! A ver, hay que ser mala gente. Task complete. Pero me parece correcto, somos genios malignos. Vale, a ver, ¿dónde está eso? Capítulos secundarios. Contacta al hermano de Olga. Vale, esto lo tenemos, entiendo, aquí. Por aquí está, ¿no? ¿Dónde está esa misión? Aquí. Ay, oh, esto lo tenemos chapao. En tres minutos lo tenemos desbloqueado. Vale, pues nada lo siguiente que vamos a hacer es justo esta misión vamos ya, nos queda solo Yunque y Sable que solo haremos en el próximo capítulo como objetivos a ver, a ver, a ver, a ver. como objetivo prioritario haremos esta de aquí para ver qué cómo podemos hacer para acabar con Olga y además iremos a por los dos objetivos que nos falta que son Sable y Junke así que Dicho lo dicho y hecho lo hecho, espero que hayáis disfrutado, que os esté gustando esta serie de Virginios y nada, nos vemos en el próximo capítulo, dejamos un capítulo más aquí en la taberna y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego, adiós.